Bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Al, al momento de, la, de irnos a la pausa, decía que estaba con nosotros Francisco ya aquí está con nosotros, presidente de la Asociación de Padres, eh, Madres y Amigos de la Escuela de San Francisco de Macorís. Vamos a conversar con Mayilla acerca de la variación de la educación a distancia y posible retorno a las aulas. Buenos días. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por la invitación. Aprovecho también la ocasión para saludar Saludo. a toda su teleaudiencia, no, a la gracias. comunidad educativa, los padres, estudiantes y docentes. Cómo no, muchas gracias. La primera pregunta básicamente es, eh, ¿tenemos condiciones para volver a las aulas? ¿Tenemos condiciones para la semipresencialidad o la presencialidad total? Bueno, en, en ese tema muy importante de la pregunta, nosotros uh -huh. estamos... Hemos estado reunidos, la Federación Regional de ACMAI, con los distritos, y hemos analizado que, que toda una integración, eh, vamos a decir, de manera eh, pausada, no de manera total. Estamos de acuerdo con lo que sería el retorno de forma mixta. Y desde luego, eh, acogiendo pues, lo, las disposiciones de las autoridades eh, de salud pública y la OMS en ese sentido, eh, realmente creo que sí que la autoridades están preparadas los docentes nosotros los padres a una integración diríamos que semipresencial y como ya dije de manera eh, pausada eh, poco a poco y no integrando eh, ya que gracias a dios pues estamos dando los primeros pasitos con esto de la, de la vacuna y, y realmente esto de la pandemia pues no, no, no ha sacado de la normalidad no solamente a la República Dominicana sino al, al mundo entero y, y debemos ir dando paso para ir entrando de nuevo a la normalidad y eh, cabe destacar que claro, eh, nunca será lo mismo ni igual eh, lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial a lo que es la virtual. Ah, la virtual tiene sus limitaciones, lo reconocemos eh, uh -huh. en ese sentido también felicitamos a los docentes que han tenido una, una, una, una integración y y un manejo de, los, de, los, ¿verdad? de la tecnología. Los mismos padres los felicitamos que se han integrado a apoyar y ayudar a sus hijos e hijas. Eh, y entendemos que sí, que, que poco a poco estamos ya preparados para irnos integrando a las aulas. Eh, y vuelvo y enfatizo, eh, acogiéndonos a las disposiciones del Ministerio de Salud Pública y sus autoridades. Dependiendo de ahí, lo que ellos nos vayan pautando, pues eh, las autoridades educativas deben de ir eh, más o menos integrándose, pero estamos de acuerdo con la con la docencia mixta para el próximo año escolar. Bien. A, a ver, que no entiendo una parte, eh, Mayí, ¿usted habla de para el próximo año escolar o ahora? Eh, bueno, ya eh, sabemos que este, porque el año escolar no es como el, el año normal, calendario. Sí. Entonces, ya este, este año escolar en que estamos inmersos, ya prácticamente está finalizando. No, pero se está hablando de la clase presencial ahora. Estamos en hablando marzo. de marzo. Es en marzo que estamos hablando. O sea, no estamos hablando de que termine este año y e inicie, qué sé yo, en agosto, septiembre, sino ahora, en marzo. ¿Estamos Pero, preparados para eso? Eh, así, tan, tan de manera espontánea, no lo veo muy atinado. Eh, incluso los organismos internacionales eh, que tienen que ver con esto de la educación han sugerido para el próximo año escolar... Y me baso en, esa, en esas eh, recomendaciones de esos organismos internacionales, de que están, están sugiriendo para el próximo año escolar, incluso algunas figuras públicas, políticas, personalidades, eh, también están, están de acuerdo que sea para el próximo año escolar. Creo que en el sentido de para marzo eh, sería un poquito espontáneo realmente. Eh, con relación a, a las competencias que han debido desarrollar los estudiantes en los diferentes grados, hay algunos profesionales de la educación que manifiestan que no llega ni siquiera a un 30% de lo que han debido aprender los estudiantes. ¿Cuál es su opinión al respecto? En ese sentido, por eso estamos de acuerdo, que las clases ya se vayan integrando de manera presencial, uh -huh. porque sabemos que la docencia virtual tiene sus limitaciones. Y realmente en el sentido, por ejemplo, de, de, de muchas zonas que realmente carecen de la tecnología, carecen del internet... Eh, los padres han tenido que integrarse y apoyar a sus hijos. Muchos padres sabemos que tienen sus limitaciones en cuanto Exacto. a conocimientos. En cuanto, ellos tendrán el, el amor de padre y de madre de querer ayudar a sus hijos. Pero sus limitaciones en cuanto a su conocimiento de ayudarlo, pues eh, eso es algo que ha, ha, ha afectado. Y tal vez es, es parte de, de ese 30% que usted menciona. Y por eso estamos de acuerdo que las clases pues, se vayan integrando. Eh. Que usted tenga conocimiento, ustedes como padres y madres, ¿verdad?, de, de la escuela, son una asociación, eh, ¿podría decir más o menos cuál es el porcentaje de niños que no está recibiendo de manera efectiva? Óigase bien el término, que no está recibiendo de manera efectiva la educación, es decir, que por ejemplo no tienen conexión a internet, que no tienen acceso a una televisión o a radio, o que sus padres, eh, que es la base fundamental de, esta, de, de, de, de este año escolar, eh, no manejan los contenidos para poder entonces explicárselo a los estudiantes. ¿Tienen ustedes más o menos un porcentaje? Eh, realmente no tenemos eh, la variable específica o, okay. o la, la metodología de saber qué porcentaje de, de estudiantes realmente carecen tanto de la tecnología eh, de los equipos, del internet, pero sí sabemos que hay hay un porcentaje considerable. ¿Qué le ha dicho el ministerio? ¿No le ha dicho nada? Por ejemplo, ustedes no saben si el ministerio ha realizado algún tipo de estudio, se lo ha presentado a ustedes, ustedes han sido consultados al respecto, ¿le han mostrado a ustedes algún tipo de, de resultado, de evaluación del año escolar? No. En realidad, el, el, el, el Ministerio de Educación, tanto en sus autoridades regionales como nacionales, realmente no nos ha consultado, no nos ha presentado eh, ningún tipo de... De información que realmente nosotros podamos colaborar o co ayudar, porque la asociación de padre, madre y amigo de la escuela es, un, es una pata de la mesa claro. de, de, de, de, de la educación y precisamente nos estamos para eso, para colaborar, ayudar y, y, y aportar nuestro granito de arena, como realmente lo hacemos. Eh, hasta ahora eh, hemos tenido encuentros con la directora regional, eh, hemos tocado temas al respecto, pero no nos han presentado en sí eh, un informe o una. Eh, sobre, sobre realmente eh, esa situación que realmente se está dando. Mira, una cosa Mayí, eh, recientemente nosotros resaltábamos lo que había publicado Vinicio Castillo Semán y dice, supongamos que les den ese permiso, se abren los colegios, a los pocos días se detectan niños positivos, COVID-19, peligro de contagio a compañeros y profesores. Y a la vez se convierte esto en un vector de contagio a sus familiares. ¿Qué van a hacer esos colegios, y en este caso las asociaciones de padres y madres de la escuela? Quiero oír respuesta de esos genios. Le llama genio a, a los proponentes. Sí, en realidad eh, sabemos que, que nos arriesgamos un poco. Eh, porque esto de la pandemia realmente no ha pasado Esto lamentablemente va para largo en el tiempo eh, Tenemos que aprender a convivir con esta pandemia, con el COVID-19 Y por tanto debemos ir dando pasos eh, Como decía al principio Con los cuidados de, y las disposiciones del Ministerio de Salud Pública, de la OMS Y dando pasos, pero nada con, de forma alegre ni de forma eh, espontánea, sino como con el cuidado debido, pero debo ir dando los pasos. Ya. ¿Ustedes favorecen que se vayan dando los pasos para ir a la escuela? Para ir a la escuela, exactamente. En y, en, y en definitiva, no ahora este año como está propuesto, sino iniciando el, el, año, exacto. el próximo año. Es lo correcto. ¿verdad? Es lo correcto, porque eh, somos de los que pensamos que entonces eso sería algo prematuro. ¿Qué, qué haría la, la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela en caso de que el gobierno decida abrir, digamos en marzo, como se ha planteado, como una fecha a tope, eh, decida abrir las escuelas y que comiencen la clase presencial o semipresencial, ¿qué haría la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela? ¿Enviaría a sus hijos a la escuela o se negaría a ellos? ¿Qué, ¿Qué acciones tomaría? En, en ese punto estaríamos vigilantes y pendientes. Si dándole seguimiento, eh, si las autoridades de, eh, deciden eh, iniciar en marzo, pues estaríamos eh, muy atentos y dándole seguimiento a, al proceso de, de inicio. Eh, y en, en su momento, si vemos que las cosas no... No, no salen como tal vez las autoridades desean y, y todos deseamos que todo salga bien, eh, pues daríamos los pasos necesarios para que realmente se suspendan. Magí, hay una pregunta que me inquieta, quisiera formulársela. Entiende usted que la inversión de unos 50 mil millones de pesos en el tramo ¿verdad? De, este, de este año escolar ¿Fueron bien invertidos con relación a los resultados que hemos estado teniendo en materia de aprendizaje de los estudiantes? Eh, bueno, en cuanto a la, la relación inversión, Exacto. La, la relación, relación inversión-aprendizaje, in in inversión, eh, vemos que no, no podemos balancearla en, en, en la misma dimensión. El, el, el, la enseñanza-aprendizaje no está a la altura de la inversión que se ha hecho realmente eso es lo que nosotros vemos y sentimos y escuchamos de parte de, de muchos padres sí porque es la única forma de, de, de, de medirlo porque como no hay un estudio no hay un estudio, básicamente exactamente. se va con lo que, se, lo que lo que lo que sienten los padres el día por ejemplo día, exactamente. yo yo tengo dos niñas en la escuela y sé lo y sé lo que está pasando incluso eh, la evaluación que te mandan de la escuela pública eh, la llena el padre ya, o sea, no tiene ya. no tiene ningún tipo de sentido Así es. prácticamente que eso, esa evaluación no tiene no tiene no tiene una validez eh, lógica cuando realmente es el padre que va llenando toda la verdad los, los caracteres que hay que llenar efectivamente básicamente, lo, efectivamente lo llenar el padre. y decíamos al principio que esa es una de las limitaciones que muchos padres no tienen pues los conocimientos para querer ayudar a sus hijos de corazón quieren ayudarlo pero no se ven en la, en la capacidad de ayudarlo y esa es una es una de las variables realmente y realmente la inversión no no o, o el aprendizaje no está a la altura de la inversión. Se ha acusado a muchos padres de ser irresponsables porque incluso hay algunos que, que no pueden por una cuestión de limitación de conocimiento, mm. otros porque no pueden, eh, eh, porque están quizás cansados del trabajo del día o la razón que sea, y otros porque quizás no les gusta. Se, eh, ¿Cuál es su posición al respecto? Se, incluso se ha dicho que los padres son irresponsables En la República Dominicana eh, Reconocemos reconocemos eh, Y esto en la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela Lo reconocemos que Hay muchos padres Que realmente yo incluso le he llamado Están en todo menos en sus hijos Pero eso es la minoría Eso es muy la minoría La mayoría de los padres son muy entregados a sus hijos Están muy pendientes a sus hijos Incluso se ha dado muestra en, esta, en este año escolar virtual, de que realmente los padres están entregados a sus hijos. O sea, eh, el porcentaje de padres un poquito eh, perezoso es una minoría. Mira, mira lo que recoge el diario digital El Dinero, que es una revista económica importante, El Dinero. El Consejo Nacional de Empresas Privadas, CONECT, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios Ángel, la organización. Acción Empresarial para la Educación Educa y Asociación de Padres han llevado la opinión pública una posición unificada. Es cierto que ustedes están unificados con ese grupo de empresarios de la educación dominicana, que es donde empieza el pecado capital de la Constitución. Hola, digo yo, cuando le dice, será gratuita, será eficiente y desde la edad primaria. Educación para todos. No, en, en realidad, la, la, la Asociación de Padre, Madre y Amigos de la Escuela Pública eh, no ha hecho ningún tipo de acuerdo con esas y dice organizaciones. Que es pública y privada, las dos organizaciones, la ADMAE de ambas. No, en realidad, en ese sentido, entendemos que, no. que sería la privada, pero la, la pública no hemos. Entonces, dice que entienden que no hay razones válidas para mantener la clase totalmente formal en forma virtual. ¿A quién creenle, Mayí? Eh, en ese sentido, nosotros nos desligamos okay. totalmente de, de, de ese acuerdo con esas organizaciones eh, educativas y empresariales, y ONG, realmente. Entonces, dígame una cosa, para hoy, hoy estamos a 24, a sí. 23. Sí, a 23. Para mañana 24 está llamado el Consejo sí. Nacional de Educación y... Solicitó ese órgano decidir respecto al retorno a los centros educativos público y privado, La organización, ustedes van a estar ahí representados. Sí, nosotros tenemos nuestro nuestra representante con, su, su a nivel nacional, sí, que pertenece al Consejo Nacional de Educación, y de ahí entonces ya nosotros, pues, llevamos la, a eh, nuestra de posición. Vamos a estar pendiente de lo que o sea, mañana. que es posible que mañana eh, Mira, tan armado se determine públicamente. clases semipresenciales. Sí. Ahora, sería bueno saber y para qué etapa. Si sí, para la que dicen allí que están de, estarían de acuerdo para el para no, próximo año ser, escolar. En el caso de, eh, eh, eso es una cuestión lógica, si fuera para el año que viene, para el año escolar eh, siguiente, no se estuviera discutiendo ahora. Se discutiera cuando pasara este año escolar. Evidentemente lo que se va a discutir es mañana el, la apertura de las escuelas en este periodo, o sea, en este año escolar. Porque eh, bien, ¿cuánto dura más o menos? Dos meses, dura de vacaciones. Sí, Cuando sale, casi, supongo casi tres. que las clases terminen termine en julio, de julio a septiembre por ahí, julio, agosto, septiembre, eh, estaríamos hablando una de pregunta. que sería un espacio para la discusión. Hay una pregunta en el aire, qué va a pasar con el dinero cual... que se ha dado? Y donde tienen ocupado, ¿cuántas horas de, de, de, de, de, de programación? Pero vamos, a buscar, vamos a buscarlo ese público. Búsquenlo para yo saber la hora de programación y lo que va a suceder ya con el dinero en los bolsillos y ya dejando de tener la programación y a, y a Dios que reparta suerte Esto va a ser bueno saberlo. Sí, sí, sí. Bueno, sí, adelante. No, no, no, en ese sentido que dice, que, dice, que dice Francis, que realmente es algo que nosotros lo vemos sí, prematuro, tanto en el aspecto, el proceso de enseñanza y aprendizaje, como en el, el caso económico. Vemos que se están tomando decisiones prematuras, con lo cual no estamos de acuerdo. Muy bien. Well, muchas gracias. bien man. gracias, Francisco Maggi, por Ay, Lela. Eh, eh, tu intervención. Gracias por Ay. la entrevista. Eh, estuvo con nosotros, señores, Francisco Maggi, Presidenta de la Asociación de Padres, Madres Ay, y Amigos de la Escuela Ay, la de Ay. San Francisco Ay. de Macorís. Ustedes han escuchado sus posiciones y... Nada, nosotros eh, le agradecemos mucho su participación. Vamos a los WhatsApp, inmediatamente vamos a ver qué dicen Ay, nuestros yeah, amigos yo, a través uno, de la red social WhatsApp. Uno se ríe. Luis Amparo de no San, ríe, San Francisco, pero es verdad. Pero es verdad. <risa> eh, gracias al señor Mayer. Eh, buenos días, aquí tenemos que estar preparados para defender nuestros derechos y país, dice Luis Amparo. Sí. Y yo no le consigo, pregunto, ¿y de bueno. quién o de quiénes? pregunta Luis Amparo, respóndame esa pregunta por favor, el 2020 nos manda un audio que no podemos escuchar ahora tienen que escribirnos, Juan Luis desde la organización Jenny Francisco dice, buen día equipo, a Francis se le olvidó la educación porque ellos se educan aquí también, o sea que también eso es parte de la ah, inversión, también de la, del costo, pero no de solo verdad. eso, los recursos naturales eh, que gastan sin control, la basura que hay que recoger, muchísimas también. cosas también Vayan. le tengo una pregunta a Juan Luis de la Jennifer. ¿Y nosotros en Estados Unidos y en Europa? ¿Pagamos ¿no? impuestos? Ah, bueno, pues entonces quien tiene que regular ¿Y es el, el que Estado. No quien tiene que regular a los haitianos no, es el Estado lo que pasa es ¿Eh? que como se no, perciben los haitianos si es que hay, haya, York... a ellos hay que darle todos los derechos no, y eso no es así quien tiene que regular a los haitianos en territorio eh? dominicano es el Estado pero fíjate como está el Estado sumido aquí en hay una ley mira, está sumido en una presión pero aquí hay una ley laboral que te dice sí. ti, mira, tú tienes que contratar cumple. 80 dominicanos y 20% ¿Y se cumple? De extranjeros y, lo, no, y porque... los empresarios lo primero que justifican que ellos son necesarios para eso pero y quiénes son los empresarios? previa en el gobierno Muchísimo más trabajando. But... Andamos boca abajo con eso. Vaya a grabar el hospital para que ustedes vean a ver si hay tiempo trabajando ahí y quiero bueno. promover el propio Estado. Bueno, eh, seguimos, Gracias. señores. El 77